I'm <laughs> sorry. ¡Deben saltar! <risa> contestó en la cama no deben saltar <risa> ¿puedo comer una galleta? no ¿puedo comer una hamburguesa? no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 ¿Puedo comer un.? ¡No! ¡No, no, no! Ma, ma, ma! ¡Chom, chom, danos ya! ¡Yom, yom, yom! Ma, ma, ma! ¡Chom, chom, chom! ¡Danos ya! ¡Yom, yom, yom! Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas. Subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación. Tarea, escribe el ABC, guardé juguetes, y hice todo ya Mami, mami, mami, mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, mami, mami, mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de... parece si jugamos? Uh -huh. Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como Yo también lo escucho Hace ¡Uh, uh, uh! Hay que cantar La sirena del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 algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpiaparabrisas hacen swish, wish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish. Por todo. El bombero del camión hace shh, shh, shh, por toda la ciudad. Las ruedas del camión giran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 ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. A revisarlos. bu bu bú, bú, bú. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, la, la, la.